Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Yo soy Fer Toraya y esto es Espacio de Excelencia aquí en Census Capacitación con sentido. Qué gusto saludarte. Y ya estamos listos, ya estamos listos aquí para el tema, el tema que hoy nos nos ocupa eh, un tema, me parece un tema que va a ayudarte a encontrar esta eh, condición de mejora, esta condición de mm, fortalecerte desde los cimientos. Y es que el tema que hoy te traigo, el tema que hoy te traigo es eh, fortalece tu inteligencia emocional. Espero que sea eh, de interés, de agrado para ti. Y si es así, pues que nos des tu eh, like, tu aprobación y que compartas, que compartas esta transmisión a tus contactos a las personas que considere les puede servir, les puede ser de utilidad para con este, este tema que es sobre cómo fortalecer nuestra inteligencia emocional. Y es que el tema eh, trae, por supuesto, eh, mucho de cómo nos percibimos nosotros, cómo nosotros podemos interactuar, porque, por supuesto... Es el esquema que Daniel Goleman, el autor de la inteligencia emocional eh, en cuanto al libro y, y quien acuñó con este concepto, que no, no fue el primero, por supuesto, pero sí acuñó el concepto de inteligencia emocional y lo trajo a la luz eh, y a partir de él, pues es eh, ya desde hace algún tiempo, algunos años, conocido eh, la importancia de la inteligencia emocional. Y este eh, punto es importante que sepas, eh, no sé si conozcas o no lo conozcas, en cuanto a que comúnmente en eh, la época, este, pues, eh, del principio de, del siglo, eh, del siglo anterior, <coughs> el siglo XX, y una buena parte de, de todo el siglo, el punto aquí es que solamente se consideraba que existía una inteligencia y esa se medía también a través de los famosos eh, test psicométricos y eh, la inteligencia, el, el IQ se le conocía, ¿no? Y es así como, pues, eh, se fue midiendo nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad de raciocinio, de lógica, de verbalización, de todos esos conceptos que se eh, tradicionalmente se conocen eh, o se conocían que eh, son la inteligencia eh, este, y que era lo más importante al respecto. Y hoy, por lo tanto, amigo, amiga, resulta que eh, Aparecen otros modelos y poco a poco se fue tejiendo hacia, se fue acercando hacia lo que hoy conocemos como inteligencia emocional y fue eh, precisamente Daniel Goleman quien trajo este concepto a la luz e eh, incluso, incluso eh, encontramos también que es más eh, interesante, más eh, fuerte, es más poderoso el concepto de inteligencia emocional que antes. Eh, una de las connotaciones en las cuales nosotros aprendimos es que la toma de decisiones, por ejemplo, la toma de decisiones eh, debe de hacerse con eh, este, la cabeza fría, es decir, la parte lógica, la parte racional y, y resulta que eh, las neurociencias nos arrojan un resultado totalmente diferente a lo que históricamente a, a, hemos conocido con que eh, las o la toma de decisión o las tomas de decisiones Deben de hacerse y o únicamente las hacemos con la parte racional. Hoy se sabe que ninguna decisión, que ninguna decisión la tomamos sin eh, la parte emocional. Eh, aunque no seamos conscientes de ello, hoy se sabe que las eh, decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida las realizamos eh, en conocimientos o con base emocional y esto echa a la borda eh, la creencia de que nuestras decisiones deben y únicamente deben involucrarse el raciocinio, quien lo haga conscientemente así está cometiendo un, un error eh, porque eh, la parte emocional es fundamental. Y el esquema que hoy te traigo tiene que ver precisamente, amigo, con la parte de cómo vamos a fortalecer nuestra inteligencia emocional. Por ejemplo, se dice en los trabajos que nos contratan, nosotros eh, tenemos eh, un trabajo eh, cuando vamos y lo buscamos, ya sea en o en, en internet o vamos en, en ahora con, con la magia o la opción de la tecnología, a, a, aunque sea en videollamada, no importa. Eh, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a un trabajo debido a nuestras habilidades y competencias. De hecho, eh, en Recursos Humanos se acuña un concepto que le llaman competencias. Eh, orientado a competencias, orientado a habilidades y todo tipo de cosas en, en un principio. Y así eh, nos contrataban en antaño, no hace mucho, pero poco a poco hoy en día se está tornando hacia la parte de valores, hacia la parte de inteligencia emocional. De tal manera que hoy encontramos que si bien es cierto que nos contratan a nosotros porque tenemos y demostramos ciertas competencias y ciertas habilidades, eh, nos despiden, por ejemplo, debido a nuestras eh, tomas de decisiones, tradúzcase, debido a nuestro bajo y y o inteligencia emocional a nuestro bas, bajo coeficiente de inteligencia emocional debido a que quizás las decisiones que tomamos no las tomamos correcta y adecuadamente o eh, tomamos decisiones impulsivamente o actuamos única y exclusivamente por una mala gestión emocional y eso por lo tanto amigo amiga eh, nos trae en consecuencia que eh, muy pocas personas, muy pocas, eh, muy pocos ejecutivos, muy pocos empleados, eh, no tenemos el, la expertiz, eh, correcta, la correcta gestión de nuestra inteligencia emocional. Y dado que es fundamental e importante, amigo amiga, eh, te comparto que eh, hay dos factores principales para nosotros fortalecer nuestra inteligencia emocional. Y el primer factor es indudablemente el conocimiento de nosotros mismos. Yo te pregunto, amigo, yo te pregunto, amiga, eh, ¿conoces ¿Cómo, eh, quién eres? ¿Conoces tus valores? ¿Conoces y gestionas adecuadamente tus emociones? ¿Sigues todavía pensando que existen emociones negativas y emociones positivas? Porque el, la creencia está en que existen emociones negativas y emociones positivas, y esto no es así. Y lo primero que una persona necesita saber eh, para desarrollar esta inteligencia emocional es que no existen emociones ni negativas negativas ni positivas. Lo que existe realmente son eh, emociones este, placenteras o displacenteras, tal cual, placenteras o displacenteras, no existen negativas o positivas. Y esta, pues, por decirlo de alguna manera, y lo pongo entre comillas, condición de medir de alguna forma ¿Qué tipo de emoción estoy sintiendo o estás sintiendo? Es que o, mm, nos agrada o no nos agrada, o mm, eh, es placentera o es displacentera. Mm, hasta ahí eh, no, no podemos emitir juicios, porque si entonces lo hacemos, caemos en un error. De tal forma que el primer... Eh, punto para fortalecer nuestra inteligencia emocional es el conocimiento de uno mismo y eso implica pasar por la aceptación de quienes estamos siendo en este momento, porque algo que necesitamos también comprender, amigo o amiga, es que nosotros construimos nuestra realidad día a día, no, a través de la interacción con otras personas, a través de contarnos historias. Eh, internas y externas o en esa interacción y eso involucra amigo amiga la posibilidad de eh, eh, comprender que estamos día con día construyéndonos construyendo nuestra realidad y en consecuencia construyendo eh, a través de interacciones a través del otro de los otros ¿qué significa esto amigo amiga? Bueno, eh, significa que tenemos que responder a la pregunta, ¿cómo me estoy relacionando con los demás? ¿Desde qué perspectiva o desde qué condición me relaciono con los demás? ¿Desde eh, emocionalmente, eh, con emociones agradables o no? Eh, ¿Reconozco mis emociones? o no. Esta condición y esta situación implica, por lo tanto, amigo amiga, que sepamos eh, conocer, hacer un inventario de nuestras emociones diarias. Y una de las herramientas que necesitamos utilizar es tener un diario emocional, si lo queremos ver desde estas eh, situaciones. Un diario emocional significa Hacer un registro de cuál es mi estado emocional o mis estados emocionales diarias. ¿Cómo percibo este estado emocional o estas emociones? ¿Tienen una connotación agradable o desagradable? ¿Me encuentro en una condición más sólida emocionalmente todos los días o me siento sin ánimo, sin energía, sin posibilidades de o sin, sin ganas, incluso hasta de relacionarnos. ¿Cómo está la situación diaria la que yo tengo? Y una herramienta importante es hacer este diario emocional. De tal manera que en mis eh, sesiones de coaching y en mis sesiones de terapia, yo les digo a mis consultantes y a mis clientes eh, que registren, eh, al menos tres veces al día, qué estado emocional, que hagan un alto y que hagan un eh, escaneo de cómo se sienten en este momento, de cómo están pasándola y cómo están viviendo en este momento en su estado emocional y que incluso verifiquen cuál es el estado físico, en otras palabras, en dónde están sintiendo la emoción. Si es, por ejemplo, eh, tranquilidad, ¿en dónde, en qué parte de su cuerpo habita la tranquilidad? Si están estresados y angustiados, ¿en qué parte de su cuerpo están viviendo y sintiendo eh, la angustia o el estrés? Y hagan ese registro mínimo tres veces al día, en la mañana, a media tarde y por la noche. Para que ustedes tengan una especie de radiografía de cuáles son las emociones, las sensaciones que están teniendo a lo largo del día. Y entonces después de una semana, quizás de dos semanas, puedan tener un rastreo de su estado emocional. Una siguiente fase de este eh, diario emocional, amigo o amiga, es identificar después, igual nuevamente haciendo este registro, Qué detona la emoción que en ese momento están sintiendo. Cuando ustedes hagan el alto y verifiquen cómo estoy y chequen y verifiquen si hay algún evento que detona su estado emocional, al menos de esa parte, de ese momento. ¿Por qué? Porque entonces tendremos un segundo elemento. Que es el detonante. ¿Qué me ayuda a estar en un estado emocional determinado? ¿Qué aporta? ¿Qué condición, situación, incluso esta persona, eh, la condición emocional en la que nos encontramos? De tal manera que teniendo estos dos conocimientos de tener el estado emocional eh, predominante a lo largo del día y a lo largo de las semanas, más los detonantes que actúan a favor de que sea presente un estado emocional nuestro nos van a ayudar a tener una mejor capacidad y condición de gestionar estas emociones. Estos son los primeros dos elementos para conocerse de tal forma, amigo amiga, que uno de los ejercicios que fortalece la inteligencia emocional con base en esta información es la aceptación de nuestro estado emocional. Si nosotros no aceptamos, ¿cómo nos sentimos? Y a cambio de eso negamos o a cambio de eso decidimos, no, no quiero sentirme triste, no quiero sentirme enojado. Es más, me han dicho que no es sano, que no es bueno, no es de... Alguna vez escuché a uno de mis eh, clientes decir, no es de, de, de buena persona este, enojarse y, y tener ira, no es bueno, no es sano. Así lo aprendimos en muchas veces. Y por lo tanto tenemos esa condición de no voltear hacia sentir estas emociones. Y esto nos eh, genera una... una un, un, un, un, nos genera una condición, en, en, digamos que, en este, una condición no adecuada, no correcta o no propicia, era la palabra que no encontraba, una condición no propicia para fortalecer nuestro estado emocional. Porque las emociones nos ayudan a, a adaptarnos a nuestro ambiente. ¿Te acuerdas que te comenté que nosotros construimos nuestra realidad día a día a través de las interacciones? Y entonces, si nosotros no fortalecemos nuestras emociones, nos van a impedir adaptarnos correcta y adecuadamente. A lo mejor tú me dirás, bueno, yo me relaciono bien con mi entorno, Fernando. Eh, yo me llevo bien con, no sé, mi pareja, mis hijos, mi familia, mis amistades, mi jefe, mis compañeros. Ok, qué bueno, qué bueno que lo hagas así. Lo importante es entonces ahora dar el siguiente paso que es ser consciente de um, cómo es que consigues o cómo es que puedes conseguir este estado emocional para que sea mucho más poderoso esa, uh, esa cualidad tuya. Y si no estás dentro de este grupo de personas que tienen esa facilidad de relacionarse, entonces eh, este ejercicio es de mucha utilidad para ti. Esta información que te decía del diario de las emociones, más aparte, la, la primer, el primer paso que es la aceptación y el reconocimiento de nuestros estados emocionales. Yo conozco a muchas personas... En donde les cuesta mucho trabajo contactar con sus emociones. Eh, cuando hacemos eh, algunos ejercicios para empezar a contactar con las emociones, les pregunto, eh, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas este, sintiéndote? Muchas de las respuestas son, este, bien, me siento bien. <coughs> Y bien, no es ningún estado emocional, por ejemplo. Otro más radical, otras respuestas más radicales a preguntas más puntuales que hago es, por ejemplo, este, Fernando, eh, compárteme, ¿qué emoción consideras eh, te puede ser de utilidad en una condición determinada? No sé, este, eh, con mi jefe, ¿no? ¿Qué emoción eh, requieres tener eh, cuando tu jefe está frente a ti? Y muchas de las respuestas son en el orden de, ah, pues me gustaría sentirme más inteligente, me gustaría sentirme más capaz, me gustaría sentirme eh, este, con, con, con, más, eh, con más inteligencia para poder responder las preguntas que me lanza mi jefe o mi jefa. Este tipo de respuestas, muchas de las personas las tienen. Ante una pregunta de cómo te sientes, responden, me gustaría pensar, me gustaría sentirme inteligente, capaz. Y no son capaces, valga la expresión, de identificar que estamos hablando de emociones. Incluso hay algunas personas que les eh, cuesta trabajo sentirse contentos o contentas. Y esto implica eh, esta disociación que se tiene con la parte emocional. Eh, obviamente requieren todo un entrenamiento de las emociones. Y todo tiene que ver desde aceptar que se tienen emociones. Y además, eh, otra condición importante para fortalecer la inteligencia emocional es sentirlas en el cuerpo. Si de por sí el concepto de emociones puede parecer y puede sentirse, déjenme poner esta palabra, puede sentirse un poco subjetivo, una manera de mm, colocar, o mm, mejor dicho, quitar la, la subjetividad, y, y, y en lugar de solamente quedarnos con el concepto de emoción, tristeza, alegría, ira, de solamente quedarnos con el concepto. Eh, una herramienta muy poderosa que utilizo yo mucho en mis sesiones de coaching y de terapia es que la persona sienta la emoción en su cuerpo. Esto es fundamental. Eh, eh, aumenta la fortaleza de la inteligencia emocional. Los, las personas que son inteligentes emocionalmente hablando, aceptan la emoción, la que sea, repito, puede ser placentera o displacentera, pero la aceptan. Y la otra es, captan en su cuerpo en dónde vive, en dónde habita, cómo se siente el estar triste, cómo se siente el estar eh, con ira, cómo se siente el estar feliz o contento? ¿Cómo se siente el estar tranquilo? ¿Vale? Es una forma también de fortalecer esta, este músculo de inteligencia emocional. Eh, una, un, una tercera eh, herramienta que nosotros utilizamos para conocernos a nosotros mismos es eh, la, la parte de cómo yo ¿Cómo yo fortalezco mi autoestima y mi autoconcepto? En pocas palabras. El auto, la autovaloración. ¿Me merezco lo que estoy viviendo? Y no me refiero a lo que quizás muchas y muchos eh, sentimos eh, el hecho de, es que no me merecía esta, esta, no sé, este grito, este insulto, el despido. No, no me refiero a eso. Me refiero a, a, a tú mereces, tú te sientes merecedor de eh, tu vida, de tu trabajo, de tus amigos de tu pareja, de tus hijos. Y quizás de bote pronto, amigo, amiga, me dirás, claro que me merezco, me merezco eso mucho más. Eh, cuando empezamos a explorar el nivel de merecimiento que nosotros tenemos, resulta que eh, muchas veces eh, las conductas te, que tenemos, las acciones que tenemos, eh, las emociones que sentimos y el diálogo interno que tenemos apunta hacia el no merecimiento. Porque, por ejemplo, cada vez que tenemos algún error, cada vez que nos equivocamos, ¿cómo es nuestro diálogo interno? Nos descalificamos, nos decimos tontos, estúpidos, este, y un largo, etcétera, para no caer en este, en palabrotas, es horario familiar, pero nosotros mismos, nosotras mismas, eh, muchas veces nos insultamos. Nos decimos que, en, nos repetimos que estamos mal, que no lo vamos a lograr, y eso entonces genera un estado emocional interno. ¿Cuál? Por supuesto, un displacentero. El de incapacidad, tristeza, desilusión, o el de ira, coraje, rabia, envidia, porque él sí tiene el puesto y yo no, él, que, él o ella que apenas lleva eh, meses en la empresa y yo llevo años. ¿no? Y empezamos entonces a generar estados emocionales displacenteros a, a través de nuestro diálogo interno. Por lo tanto, otra condición para fortalecer nuestra inteligencia emocional es el diálogo interno. ¿Qué diálogo interno me digo todos los días? De tal manera que otro ejercicio que yo propongo en mis sesiones de coaching y en mis sesiones de terapia para mis clientes y consultantes es el diario del diálogo interno. Igual les pido, por supuesto, que hagan a lo largo de un día eh, tres paradas, por decirlo de alguna forma, para verificar cuál es el diálogo interno que en ese momento eh, tienen, qué se dicen a sí mismas, a sí mismos, cómo están hablándose, qué tipo de palabras ¿Qué condiciones eh, yo me hablo o en qué condiciones yo me hablo? Y van a empezar entonces a conectar con el ejercicio anterior del de, diario de las emociones, cómo se asocia el diálogo interno a un estado emocional. Y cuando yo estoy pensando de determinada forma sobre mí mismo, no sobre lo que ocurre o no sobre el otro, sino, sino sobre mí mismo, Implica, entonces, un diálogo interno, eh, comúnmente, eh, quizás, eh, duro, difícil, negativo, mm, complejo, eh, llamémosle de desacreditarnos, eh, de no valorarnos, ¿sí? Ubican. Cuando ustedes se cachan en ese diálogo interno, entonces inmediatamente verifiquen cuál es su estado emocional. Y obviamente van a conectar con un estado emocional, digamos que en sintonía con su pensamiento. Si tienen un diálogo interno con esas características de desvalorización de desacreditación a sí mismos, a sí mismas, van entonces a comprender su estado emocional permanente, o al menos con ese tipo de diálogo interno. Por lo tanto, la propuesta aquí es rastrear su diálogo interno, así como lo hicieron en el estado emocional, ahora rastreen su diálogo interno tres veces al día llegan a ese registro, estábamos, eh, perdón, diálogo interno, eh, positivo o negativo, validante o desvalorizante, eh, este, insultante o no, ¿cómo se comunican con ustedes mismas, con ustedes mismos? ¿Para qué? Para que entonces el siguiente paso ante... Eh, la información y el escaneo de su diálogo interno, entonces será el siguiente. Ya he compartido esta técnica en otro contexto, en algún otro momento, eh, este, aquí en, en este espacio en, en de, de eh, espacio de excelencia y en otros aquí, el cual es el siguiente. Cuando ustedes, cuando ustedes son conscientes de su diálogo interno y se cachen en este diálogo negativo, desvalorizante, menospreciante hacia uno mismo, entonces con su mano derecha, perdón, con su mano izquierda de esta forma y su mano derecha sobre su mano izquierda es aceptar lo que en este momento han estado pensando y perdonarse. Me perdono por estar pensando sobre mí esto que hoy me cacho a estar pensando. Me disculpo por que he estado pensando sobre mí esta parte o de esta forma. Me perdono porque esto es una costumbre que he tenido durante años. Así que me perdono a mí mismo por pensar de mí de esta forma. Una vez que hayan aceptado y se hayan explicado de esta forma lo que están pensando, inmediatamente ahora cambian de mano y sobre su mano derecha y con su mano izquierda, palabras más, palabras menos, empezarán a decir. Y sin embargo, elijo hoy pensar de esta otra forma. Y entonces empiezan a construir diálogo interno de forma positiva incluso si les le de utilidad contrario, es decir, eh, no puedo. Entonces, elijo, eh, perdón, me perdono por estar pensando que no soy capaz y que no puedo. Esto es algo que he acostumbrado a hacer, así aprendí. Y sin embargo, hoy elijo pensar que soy capaz, pensar que sí puedo hacer lo que me propongo pensar que tengo esta habilidad y capacidad y competencia para lograr lo que yo me proponga. ¿Sí? Hacen este ejercicio, este pase, digamos, de aceptar lo que estoy pensando, comprenderte y perdonarte por lo que has estado pensando, al menos en este momento. Y en este momento eligen cambiar, cambiar para algo diferente, sobre sí, pensar sobre algo diferente, sobre sí misma, sobre sí mismos. Este cambio de acción tiene un enriquecimiento muy, muy poderoso, amigo, amiga. Tiene algo que le llamamos conectar con los dos hemisferios, izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo es el hemisferio, es el hemisferio que comúnmente eh, tienen... Eh, herramientas o eh, funciones mejor dicho, tienen funciones lógicas, objetivas eh, este, eh, tienen condiciones muy cuadradas, valga la expresión entonces cuando nosotros aceptamos estamos, no estamos negando lo que hemos estado pensando, porque estamos hechos, hechos para pensar, entonces estamos aceptando ese pensamiento pero también en automático cuando hacemos el cambio estamos abriendo la posibilidad de elegir otro tipo de pensamiento y ese pensamiento se conecta con el hemisferio derecho, que es la parte emocional. Es decir, al pensamiento de algo más constructivo, más positivo, mucho más poderoso, le estamos diciendo conecta con el estado emocional. Y estamos haciendo este pase de un pensamiento negativo o un diálogo interno, pues, eh, duro, difícil, crítico, desvalorizante, a un pensamiento o un diálogo interno mucho más poderoso, más propositivo, más, eh, con mayor capacidad. Y estamos aceptando los dos pensamientos, pero cuando el cerebro, cuando la mente ubica que existe otro diálogo interno, otro tipo de, eh, Marisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias, buenas tardes. Igualmente, qué gusto de, de que estés por acá, Marisela, gracias. De tal manera que estamos nosotros generando otra opción de diálogo interno. Entonces, abrimos a nuestra mente eh, otras formas de dialogar con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y cada vez que me cache con este diálogo interno, eh, la, yo les sugiero que hagan esta, esta técnica, que es muy sencillita, pero muy poderosa, porque está involucrando a nuestro cuerpo, por ejemplo, al usar las manos, al usar, la, al, al usar lateralidad. Estamos utilizando los dos hemisferios y estamos facilitando la apertura de opciones, que no solamente existe un diálogo interno el que nos ha, ha, ha arrastrado a esta a estas condiciones o el que comúnmente estamos acostumbradas o acostumbrados a tener, sino que elegimos voluntariamente tener otra forma de tener un diálogo interno. Y tú me dirás, Fernando, sí, pero como que no me no me nace, no me no no no me la creo. Bueno, en primer lugar, amigo amiga, antes que otra cosa, hazlo, aunque no te la creas. En primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros repetimos algo una y otra vez, se genera un estado de creencia, valga la expresión, nos la creemos. Y entonces, si repetimos eh, la opción de algo positivo, algo poderoso, algo que eh, evoca, que somos capaces, que si sí valemos, que tenemos la posibilidad de hacerlo, todo ello, vamos a tener la posibilidad de, eventualmente, ante la repetición constante y permanente, creérnosla. Pero además te hago una reflexión, amigo amiga. ¿Cómo es que te has creído el otro diálogo interno? El negativo, el que te desvaloriza, el que te insultas a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo? Por repetición. Porque te has repetido una y otra vez eso. Y por lo tanto, como es, la repetición te, haces, eh, te hace el sentido de que es verdadera o te la crees. Bueno, aprovecha. Eso es cierto, ¿eh? así que aprovecha y entonces repite al menos pon en la balanza este en pareja al piso pues al poner a la balanza también la, el otro la posibilidad del otro diálogo interno y cada vez que repitas esto con el perdón por estar pensando esto el decir es que es costumbre y me perdono por lo que estoy dialogando conmigo mismo de esta forma pero elijo Ahora hacer o tener este otro nuevo pensamiento o diálogo interno. Este pase, este pase es sutil. Este pase es eh, sutil y tan poderoso, amigo, amiga, que como cuchillo en mantequilla, sin darnos cuenta, va a empezar la mente a elegir cuál me gusta más. Este o este. Y si empezamos a crear más diálogos, mucho más alternativas, el abanico de posibilidades se amplía. El abanico de posibilidades se amplía. Por lo tanto, vas a permitir la opción de elegir. Además de que tú has elegido qué pensamiento o qué diálogo interno ya de por sí en, este, en el ejercicio, en este cambio de diálogo interno, eh, en automático va a, a llegar un momento en que te vas a percatar de que el diálogo negativo, el diálogo desvalorizante, disminuye la frecuencia, disminuye la intensidad y que entonces la mente, tu mente, está empezando a elegir el diálogo interno un, o un diálogo interno mucho más poderoso. Mucho más creativo, más, eh, val, eh, con, con, más valorizante. Y esto ayuda bastante. Así que no importa que no te la creas en un principio. Hazlo, porque también el, el otro diálogo interno, pues al principio no te la creías, pero te la repitieron tanto que te la creíste y ahora tú te la repitas. Bueno, pues ahora repítela tú, pero la otra parte, ¿vale? Esta es una herramienta muy poderosa que te la comparto, eh, este, sirve bastante a, a mis consultantes eh, y, y, o mis clientes, les ayuda bastante, porque entonces este, esta condición, este pase, eh, es mucho más compasivo, en lugar de eh, insultarte eh, por estar pensando eso o sentir coraje porque no puedes cambiar el pensamiento eh, o no puedes dejar de pensar. Repito, no es necesario que dejes de pensar eso, es simplemente darle a tu mente otra opción y que eventualmente solita vaya eligiendo opciones más poderosas, más positivas. Y esto fortalece tu autoestima, tu autoconcepto, tu autovaloración y por ende fortalece tu inteligencia emocional. Porque las personas que tienen inteligencia emocional, amiga, amigo, son personas que confían en sus capacidades, en sus recursos, en sus talentos, que se valoran a sí mismos y no importa qué digan los demás de cada uno, lo que los demás digan de nosotros, en realidad, amigo, amiga, Dice más de ellos que de nosotros mismos. Lo que digan los demás, en realidad dice más de ellos. No nos conocen, no saben quiénes somos. Entonces, esta es una muy oportunidad muy fuerte, muy... Eh, vamos, que no dejes esta oportunidad de hacer este ejercicio. En verdad, ayuda bastante. Y quiero cerrar, amigo amiga, con otra eh, herramienta que ayuda a fortalecer nuestra inteligencia emocional. <ríe> y tiene que ver con saber, y ya lo eh, compartí en, en otro episodio aquí en Espacio de Excelencia, sobre que toda emoción tiene una función. Todas las emociones tienen una función. Por lo tanto, descubre cuál es la función de cada una de las emociones que tienes en ese listado. ¿Para qué te estás enojando o teniendo la emoción de la ira? ¿Para qué estás teniendo tristeza? Y eso lo vas a detectar eh, en, en la parte del de detonante. ¿Qué te, ¿Qué te detona la tristeza? ¿Qué te detona la ira? ¿Qué te, qué te detona, eh, por ejemplo, el desagrado? Uh -huh. Y ahí, cumple, ahí puedes identificar eh, la función. Te compartía en ese capítulo, te invito a que lo, a que lo revises aquí mismo en este eh, espacio de, de excelencia en Census, en la fanpage, que verifiques ese capítulo y cheques, por ejemplo, ¿cuál es la función de la tristeza? Y si ustedes vieron la película de Intensamente, más que alegría, que aparentemente era la protagonista, <coughs> resulta que la tristeza tuvo un papel, desde mi perspectiva, el papel estelar. Lo que pasa es que eh, nos acostumbraron a que es malo ser, o sentirse tristes. Es más, eh, estamos eh, culturalmente hablando, socialmente hablando, estamos en, en un mundo donde nos están evitando sentirnos tristes. Y eso es aberrante. En serio, lo que utilizo esa palabra, puede ser fuerte, sí, disculpan, pero es aberrante crear un ambiente para quitar para aplastar a la tristeza. La tristeza tiene una función sumamente poderosa. ¿Por qué, amigo amiga? La tristeza, en términos genéricos, la tristeza eh, se detona cuando percibimos, ya sea real o no, no importa, cuando percibimos que hemos perdido algo es decir, en el pasado, ¿estamos perdiendo algo en el presente o que podemos perder algo hacia el futuro? Repito, la tristeza se detona por la percepción real o no de una pérdida. Por eso es la tristeza. Y toda la gama de, de, de emociones, ¿no? distimia, depresión, este, aplanamiento de emoción, todo eso, pero la emoción es tristeza, por lo tanto entonces, como es displacentera, debido a que no conocemos su función, estamos buscando, no, no me quiero sentir triste, no me quiero sentir apachurrado o no decimos, y a toda costa evitamos, evitamos sentirnos tristes, y entonces nos ocupamos haciendo cosas, nos llenamos de actividades, de tareas, de todo lo que podemos salimos, evitamos estar solos, pero, pero no se ha cubierto la función, no nos detenemos para verificar qué estamos percibiendo como pérdida. Y ante esta situación o percepción de pérdida, repito, real o no, no importa, eso es lo de menos. Entonces necesitamos posicionarnos en, ante esta pérdida que estoy teniendo ahora en, esta, en este contexto, por ejemplo, de pandemia, ¿cuántas pérdidas físicas no hemos vivido? El mundo se llenó de muchas pérdidas y, y por tanto, entonces, la función de la pérdida es, de la tristeza, perdón, es cómo me posiciono ante mi pérdida. ¿Cuál es mi nueva narrativa ante la pérdida? ¿Cómo yo me coloco con esta pérdida? ¿Quién estoy siendo con esta pérdida? Gracias, Maricela Sí, les agradezco, gracias, por supuesto. Al contrario, es parte de, de lo que considero es importante que todos conozcamos. Qué bueno que lo, que lo veas así. De tal forma, entonces, que cuando eh, yo comprendo que necesito construir una nueva historia de lo que estoy siendo con mi pérdida, Real o no, me puedo entonces posicionar de determinada forma y creo que ya lo he puesto como ejemplo, creo que es un ejemplo que es muy muy evidente. Eh, eh, la pérdida de un ser querido, papá, mamá, ¿verdad? Este, ahora que con, con todo esto que ocurrió, que está ocurriendo por lo de la pandemia, el contexto de la pandemia. Existe la, la, la al menos veo dos posturas ante la pérdida. ¿Cómo me posiciono? ¿Cómo elijo posicionarme? ¿Cómo elijo narrar mi nueva historia ante la pérdida? Eh, elijo, por ejemplo, una opción es, ahora soy huérfano, ahora ya eh, no tengo papá o mamá o ambos, y entonces soy el hijo del difunto o difunta, o en paz descanse y soy, ajá, me posiciono desde la pérdida. Mucha gente se posiciona así y es por eso que permanente y constantemente eh, quizás la tristeza se alarga, ¿no? Y le cuesta trabajo sobreponerse, superarse, resignificar esta pérdida. Porque eso es cierto, hay una pérdida, no podemos negarlo. Sería algo absurdo, sería algo, déjeme poner una palabra fuerte, estúpido, eh, no aceptar esto. Claro que tenemos una pérdida, pero es nuestra elección, ¿recuerdan? Elegir o tomar este, este, esta condición de ya no tengo a papá o a mamá o a ambos. Ya no tengo a mi hijo, ya no tengo a mi pareja, ya no tengo a... Entonces mi narrativa es esa. Ya no tengo a, ya no estoy con, ya no está conmigo. Extraño a... Y en esas, esta connotación puede sonarte algo normal. Fer, dices, pues eso que estás diciendo es normal, es lógico, y no es algo fuera de lo común, no estás diciendo ninguna mentira. Eso es cierto. Pero déjame ponerte otro escenario de cómo narrar una nueva historia tuya ante esa pérdida, ¿vale? ¿Me permites contarte una nueva historia? De eh, una historia que narra el hecho, pero desde otra visión. ¿Me lo permites? A ver, ¿cuál de las dos narraciones, cuál de las dos eh, deconstrucciones o reconstrucciones de historias te parece mucho más positivo, eh, más poderoso? Y sí, elijo ¿Qué le hubiera gustado a mis seres queridos, los que están vivos, saber de quienes ya no están? ¿Qué les, hubiera, ¿Qué les hubiera gustado que les contara? Y los que no conocieron a papá o a mamá o al ser querido, nuestro ser querido que ya no está, los que no lo conocieron, ¿qué les puedo contar? ¿Qué les hubiera gustado conocer de esa persona? Esa persona que ya no está, ¿qué le hubiera gustado que narrase? ¿Qué le hubiera gustado que yo compartiera con los demás de él o de ella? Y si me posiciono desde el eh, diálogo de sigue estando aquí en mi corazón, y este es la, el legado que deja papá, mamá, hijo, esposo, esposa, quien haya sido. Y si comparto el legado, y si mi, mi narración es, me siento orgulloso de ser el hijo, eh, la hija, eh, el esposo, la, la esposa, el papá, la mamá, de fulanito sutanita. Y sí, agradezco por el tiempo que estuvimos juntos, por el tiempo tan corto, tan largo, de haber estado con él en este plano, con ella en este plano. ¿Cuál de las dos posicionamientos, cuál de las dos narrativas te hace más sentido? Quedarte únicamente en ya no está conmigo, que eso es una realidad, o trascender y pasar de aquí a acá para decir sigue estando, está presente y elijo narrarlo así y elijo yo posicionarme ante mi pérdida de esta forma. ¿Cuál de las dos narraciones te resulta mucho más potente, más potenciadora? Fortalece tu estado interno, tradúzcase, fortalece incluso tu inteligencia emocional. Cuando conocemos que toda emoción tiene una función y que es eh, necesario cumplirla, entonces nuestra inteligencia emocional agradece el que sintamos las emociones, las que sean, no importa. No es sencillo, sí, no, por supuesto que no es sencillo. Pero es fácil cuando sabemos la función. Cuando sabemos lo que detona mi emoción y cuando sabemos qué hay que cumplir, para qué está esa emoción, para qué estoy sintiendo la emoción que estoy sintiendo. Y entonces, en consecuencia, resolver, actuar en consecuencia. Espero que estas herramientas, amigo amiga, te estén sirviendo y te hayan servido. Para fortalecer nuestra inteligencia emocional. Esto es lo que hacen las personas con inteligencia emocional. El conocerse a sí mismos, el saber quiénes son o quiénes están siendo día a día. El saber que se construyen día con día, día, con día en la interacción, en el conocimiento de sí mismos. El saber qué emociones tengo. El aceptarlas. El perdonarse. Y el generar diálogos internos mucho más potenciadores, mucho más compasivos. Y elegir o buscar nuevas opciones, no solamente una sola. Cierro con esto, amigo amiga. La realidad no existe. En serio, no existe, amigo amiga. La realidad no existe. Y me dirás, ¿Estás loco, Fernando? ¿Cómo que no existe? No, no existe. Existen... Muchas realidades, la tuya, la mía, la de enfrente, la del vecino. ¿Cuál realidad quieres construir? Y esto, la forma en tu como eh, vas a construir tu realidad, te va a ayudar a tener y a fortalecer tu inteligencia emocional. Esto es lo que te quería compartir el día de hoy en este capítulo de eh, Espacio de Excelencia, aquí en Census Capacitación con Sentido. Yo soy Fer Toraya y espero que eh, te haya ayudado. Si consideras que te es útil estas herramientas, compártelas para que seamos cada vez más los que se vean beneficiados de todas estas herramientas que estoy compartiendo. Les eh, narro desde mi experiencia, tanto personal como de otras personas que me han compartido. Y se las entrego, precisamente. Ojalá que tengan la oportunidad de, eh, pues, experimentar estas herramientas en carne propia. Y las que les sirvan, tómenlas. Tómenlas que les sirvan. Las que no, ok, esto, esto no me sirvió, Fer, pero que se den la oportunidad de eh, compartir, de vivir estas experiencias. ¿Vale? Pues nos vemos entonces el siguiente capítulo dentro de 15 días con otro tema que espero sea también de su interés eh, este es eh, su espacio, espacio de excelencia, ojalá, ojalá que nos sigan acompañando, yo soy Fertoraya y nos vemos entonces en el siguiente capítulo, denle like por favor para que eh, Facebook reconozca que es de interés esta información y compártanla, compartanla por favor Gracias, nos vemos. Eh, igualmente, Marisela, un fuerte abrazo desde eh, este, de aquí para allá, desde donde te encuentres, para que por ahí puedas decir en dónde te encuentras. Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México, pero bueno, está para todo el mundo, no importa dónde nos encontremos. Un enorme, enorme abrazo, Marisela, igual a ustedes que nos ven en vivo o en repetición. Gracias por estar aquí, un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense. Que tengan una extraordinaria semana.